Historia del diario, 10 capítulos, capítulo 1, un devastador golpe y un equipo hubo una vez un pueblo muy viejo casi nadie vivía ahí pero para algunos de otros pueblos y ciudades era un pueblo natal de algunas personas en una ciudad un poquito lejos, en el pueblo vivían como 40 personas cada una con vida cotidiana, un día hubo un desastre, dos titanes uno rojo y uno azul se enojaron entre sí por alguna cosa, antes que pasara el desastre, los dos golpearon fuerte sus puños, los dos golpearon al mismo tiempo, pero eso generó una explosión muy gigante, que llegó muy cerca del pueblo eso hizo que todas las casas se cayeran y algunas personas murieran, un niño logró escapar de su casa, pero ya no tenía familia o eso creía, pasaron mucho tiempo algunos meses que el niño sobrevivía con algunos. Niños sobrevivientes Tenían un mecanismo de defensa contra personas malas, llamado Fierce People. Pero algunos niños eran capturados por algunas personas buenas, hasta que el niño principal con el apodo L. Lo encontraron una pandilla llamada Los Forasteros, lo encontraron y uno lo amenazó con un cuchillo, cuando se acercó, L. lo derribó rompiéndose la pierna el sujeto del grupo, la pandilla. Vieron el gran potencial de L., lo llevaron a una guarida dentro de una cueva capítulo de los First People, los niños viendo que él se fue, estuvieron tristes pero uno de ellos lo buscó un amigo sin nombre, y pudo llegar a la cueva de los forasteros, y logró estar ahí. Él estuvo un gran tiempo hasta querer a los miembros de la pandilla, un día llegaron a una ciudad que se llamaba Best City, una ciudad que fue modernizada, ellos intentaron entrar pero no dejaban entrar, con la ropa de ellos, intentaron cambiarlo, y entraron igual. Pudieron tener una casa, un hogar que decoraron, mientras que uno del grupo, escribía algo y lo guardaba, era el que le rompió la pierna hace un tiempo, mientras que hablaban los jefes del grupo, él estaba probando cuánta fuerza tenía golpeando una caja, pero, uno de los jefes dijo que iban a un lugar fuera de la ciudad Best City, él quería ir pero uno dijo que solo es salir y que regresarían pronto, pasaron las horas, Nunca llegaron, él se desesperó, intentó buscar su rastro pero no encontró nada, entró a su casa y buscó el papel que escribía uno de ellos, decía, hola sé que estás leyendo esto, pero tengo que decirte que vamos a ir a un lugar llamado. Centeroli. no vengas, y, él no entendía lo que tenía que decir no vengas pensó que era una reunión de pandillas, se fue a dormir el y empieza. Capítulo 2, Los sueños apareció en un lugar extraño como un bosque con su hermana, era una lucha, dijeron diez días y empezaban a pelear. En los primeros días uno, dos, tres empezó a buscar materiales en ese día encontró un lobo, lo domesticó y fue su amigo, en los días 5 seis 7 empezó con armadura para pelear hizo trampas y se puso mejor armadura, y en los últimos días pelearon. Fue algo épico sentir algo de lucha, en una su perro murió, y peleó más feroz y ganó, despertó. Capítulo 3, Los horrores. Un día, L estaba viendo por la ventana como un niño pede algo a gritos, y el misterioso hombre le pegó una cachetada y quedó llorando el niño, L. Se enfureció salió y le dio una advertencia si le pegaba e insultaba al niño otra vez, acabaría con él, el hombre contestó, ¿Qué te interesa cabro chico, no te metas idiota. L se enojó y le pegó en costillas dejándolo en el piso adolorido, el niño se quedó mudo, pero el hombre se paró con dolor, y le pegó al niño que traía para hacer enojar a L, ahí actuó más rápido L y le pegó más fuerte en las... Costillas dejándolo más adolorido pero le quebró las costillas, el niño se asustó y se fue corriendo, Él al ver que el hombre está botando un líquido rojo, le pegaba más fuerte cada vez, lo llevó a su casa, para darle un castigo apropiado, hasta que en un momento suplicaba por su patética vida el hombre, L quiso hacerle caso pero vio que en su bolsillo había un cuchillo, L lo sacó pero lo dejó guardado en una parte el hombre suplicaba más que lo perdonara, pero un acto así no se puede, él lo iba a matar pero antes recordó lo que le pasó a su aldea, como casi todos murieron y su grupo de sobrevivientes, entonces lo sano pero lo dejó en la cárcel por agresión y violencia. Capítulo 4, La noche sin fin, en la ciudad siempre se contaba de una noche sin fin como una alucinación, según algunos una simple teoría estúpida, pero algunos viejos pobladores de la ciudad dicen que es como una prueba de resistencia. Un día pasó de nuevo, él estaba tranquilo durmiendo hasta que se dio cuenta que pasó uno día entero durmiendo, se preguntó, no comí nada, no fui al baño ni un poco, pero desperto, se dio cuenta que eran la 1 de la tarde, seguía de noche, salió hacia mucho frío, intento ver. Por la ventana de las otras casas estaban todos dormidos, se preguntó, nadie despierta pero nadie se despertó, creyó que se volvía loco, hasta que vio dos ojos rojos, era alguien que dijo gritando, no molestes intento ir detrás de él pero de la nada, la tierra empezó a abrirse, salieron esqueletos los llamo, los recolectores porque vio como entraban a las casas y les daban sueño. Infinito pero viendo el problema grave, intento atrapar al misterioso tipo, intentándolo matar, para pararlo, pero solo un simple acto de la mano del de tipo, lo tiro lejos, se levantó enojado, sacó una espada de energía, y empezó a ir tan rápido para matar a ese tipo hasta que se dio cuenta que se parecía a él, una versión corrupta, una versión de otro lugar, luego de pelear un poco el tipo sacó. Una espada morada, para pelear, fue una batalla muy épica pero cada golpe que daba el corrupto, lo hacía que tuviera visiones de otro plano eran, dos hermanos muy cercanos, uno bestia de azul y el otro de rojo, eran como gemelos, hasta que un día sin ninguna razón, el niño de rojo atacó y mató a su padre, los dos pelearon hasta que el otro desterró al rojo, pero la profecía seguía, y otra. Vision, la historia del contada de la misma manera solo que en un momento, él se corrompe ya que su grupo de forasteros, Morian, al llegar L a una parte de una montaña se dio cuenta de la historia de los dos hermanos, Sureste volvió loco y acabó con todos de la ciudad, hasta que llegó a diferentes universos, pero lo vencieron. él se estaba poniendo más débil, hasta que se dio cuenta que casi. Estaba perdiendo, entonces, con un rápido movimiento corto al corrupto, pero el corrupto desapareció, en un momento él se cansó por la pelea y las heridas, entonces cayó dormido, los del pueblo despertaron y lo trataron de sanar, aunque casi estaba muriendo, cada momento su corazón latía menos, pero llegó alguien misterioso o misteriosa y le dio algo para que se sane, él lo vio y quería ir con él. Pero salió, él se confundió y quedó dormido, los ciudadanos se fueron y él le tenía varias vendas. Capítulo 5, las casas cada día que pasaba en la ciudad más se sentía que tenía una historia, en un parque muy viejo de la ciudad había un cementerio, decía, aquí está el héroe de los incendios de la ciudad muerte. 2001 abril entonces había pasado un gran incidente en la ciudad un incendio, L. Quiso saber más ya que era nuevo en la ciudad, dos meses, preguntó a ancianos de la ciudad diciéndoles, comillas que pasó en el año 2001 en abril. Y, contestó el anciano, Dijeron que se incendió, unas cuantas casas pero un museo tuvo el peor destino, porque quieres saber? Le dijo, me pareció raro que haya una tabla del incidente diciendo media parte de la historia y las muertes, el anciano le dijo que no se vaya a los lugares esos porque estará en un problema, él fue igualmente para ver. Y, cuando fue al museo entró y empezó a pasar, camino por el lugar quemado, y vio cristales, Corrompidos y saliendo rayos, y están a punto de sacar algo raro, él se confundió era algo raro y amenazante, después de vivir una vida de forasteros, y casi morir luchando con una versión corrupta. Y... creyó que esto no era nada, pero fue un error, el museo era el lugar que hizo que se quemara tiempo atrás, pero ¿cómo pasó esto? Se acercó y vio cuerpos quemados, que poco a poco se derritían, después vio algo muy raro, era un golem corrupto, él se escondió, y luego vio que estaba agarrando los cuerpos y se los comía, en unos momentos salieron rayos de los cristales, y estaban empezando a encender un portal, y salió la versión corrupta, y diciendo algo como, hay que destruir a esta ciudad y más a mi otra versión, pero él no resistió y fue a enfrentarlo, diciéndole, todo se acaba aquí pero la corrupción no le importaba y mandó a su golem, el golem empezó a ir velozmente a atacó, pero luego él se dio cuenta que sus movimientos eran obligados, estaba siendo controlado, pero. Luego se dio cuenta que tenía un cristal incrustado en el pecho, Él lo quería liberar, entonces fue rápido y se lo sacó con su espada, y se dio cuenta que era un soldado medieval, pero luego se dio cuenta que estaba a punto de pasar algo muy malo en su mundo. Capítulo 6, El Origen. Hubo muchos creadores de su mundo y universo, algunos piensan que aparecieron así sin más, pero la otra versión es que hubo dos hermanos, uno azul y el otro rojo, empezaron a crear todo muy rápido, como diversión, pero hubo un mito en aldeanos, que uno de ellos sería malvado, pero nadie creía que sería el rojo. Poco a poco Rojo empezó a ver nuevos universos uno de ellos llamado Mundo Oscuro pero no le tomó importancia, les dio a unos científicos una habilidad de crear guardianes, y se fue poco a poco Rojo se empezaba a sentir algo mal hasta que vio a su hermano, Azul, y lo atacó, empezaron a pelear, Azul empezó a ser amarillo de poder, y Rojo empezó a convertirse en algo corrupto, empezaron una batalla cósmica, los cristales corruptos empezaron a crear golems, empezaron a atacar a todos, en unos momentos Azul tuvo tanto poder que logró capturar a su hermano, y lo mandó a un lugar vacío, antes de que ya entrara Rojo, dijo, regresaré no. Importa si tú mueres y regresas, voy a encontrarte. Pasaron años y su batalla se convirtió en leyenda y luego en un mito. Los últimos aldeanos escribieron sobre su batalla y la historia de ellos dos. Lo escondieron en un viejo molino, y ahí quedó, bueno, hasta que llegó L, y un misterioso sujeto curador lo encontró y lo puso en una caja. Azul murió y regresó, como alguien llamado Dark, y su espada filosa y era un asesino, y luego murió, luego regresó como L. Su historia continúa. Y, Capítulo 7, Aliados. En el día que todos se quedaron dormidos gracias a la corrupción, algunos no creyeron que un simple chico que no sabe en su edad pudo salvarlos, todo lo tomaron a broma ya que parece a un niño, aunque lo vieron sangrando tirado, como todos lo ayudaban, tanta atención, una parte de la ciudad quería saber quién era, entonces hubo un grupo de investigación para saber quién era, uno de ellos pasó cerca del museo y vio como él salía de ese sitio con una persona, con traje medieval hecho de hierro, la persona tenía una espada pero él se la quitó, la persona llamada Miguel se intentó acercar a él, pero solo tuvo un, hola, Miguel quiso hablar con él pero él le dijo que estaba ocupado, le dijo su dirección y sector, comillas sector 9 en la dirección L019E, Pasado un tiempo Miguel fue al sector, y encontró a L, comprando comida, le habló, y le dijo, «Soy el que estaba en el museo afuera, te hable». L contestó, «Ya se solo era para saber si eras tú, ahora entra». L le explicó lo que le pasó hace mucho tiempo, y de la gran catástrofe que pasaría, hasta que L se voltea ahí. «Mira algo, Miguel». No le pregunto hasta que él le dijo algo que nadie debería saber, le dijo, no sé si esto te interesaría, pero acabo de ver como una versión mía, mataba a todos de esta ciudad, pero puedo encerrarlo, no quiero que tú estés, puedes morir, Miguel quedó aterrado pero confundido porque, ¿quién sería la versión eterna de él y cómo se vería? Miguel no le preguntó y se unió a su equipo, Él le dijo que si quiere entrar así no, no quería verlo lastimado, capítulo 8, momento de calma. Capítulo 9, Templo. V Capítulo 7, L después de hablar con alguien que se llamaba Miguel, lo introdujo al equipo, pero después de pelear contra un golem y antes pelear contra la corrupción, casi morir en el intento, quiso descansar o meditarlo, fue a una cascada alejada de la ciudad, y ahí. Descanso, pero luego supo que tenía que entrenar, entonces empezó a ir a un bosque, que extrañamente tenía dos animales hablando de un caos, pero no le tomó importancia y se fue a entrenar, apareció su espada y cortaba todos los árboles entrenando duro, hasta que se cansó y regresó a la ciudad, mientras caminaba encontró muchos cristales corruptos creando poco a poco criaturas horribles, así que... Sacó la espada y lo rompió, hasta que se dio cuenta que había más de esos cristales, entró a la ciudad, y empezó a alucinar viendo a una criatura montrosa y unas versiones viejas de él saliendo de un portal, y luchando acompañado de dos personas, a cabo la alucinación estaba en el piso y llegó a la ciudad, caminando llegó a su casa y dijo que tendría que buscar a más aliados, continuara, L. Nadie le cree de un próximo Armagedón, Busco por la ciudad pero se acordó de su grupo de hace años, y fue a su aldea que ya casi se reconstruyó, estaba su viejo amigo, se acercó y le habló se decían brothers como viejos y buenos amigos que son, hablaron de pocas cosas que pasaron hasta que él le dijo sobre un Armagedón, le dijo que lo ayudaría, y entrenaron, Él le parecía más agresivo. Intentando más que entrenar, herirlo de gravedad, pero parecía más enojado, pero casi era de noche y siguieron en la mañana pasaron días, hasta estar listos para la pelea, y reclutando gente, pero les advirtieron que pueden morir, pero ellos querían pelear y todos entrenaban, él se alejó de la ciudad un tiempo, y caminando por un bosque y encontrando algo escondido parecido a un búnquero. Templo. Capítulo 7, El templo, el templo estaba pintado de una forma como agrícola, algo viejo, explorando el templo subterráneo habían muchas cosas viejas un mapa que tenía un tesoro, un portal para viajar al pasado y al futuro unas partes de robots, y leyendas y mitos de personajes fantásticos reales, pero ahí había una espada antigua de color oscuro, hecha de un material filoso llamado obsidiana. Y se la llevó sin olvidar el camino y cerca de una roca parecida a un elefante, y fue con su nueva espada y la fusionó con su espada de energía para hacerla poderosa, cuando ya había llegado en peso. Capítulo 8, El invasor. Se estaba partiendo el cielo, todos gritaban con terror y misterio, algunos empezaron a decir que era el fin del mundo y otros sacándole provecho al acontecimiento Haciendo películas o arriesgándose a morir horriblemente, L vio cómo abría el cielo como un ojo gigante salía del de cielo como si fuera un portal, y de la nada cayó un cristal corrupto en el centro de la ciudad, saliendo su versión corrupta, y diciendo que regresarían algunos de él, saliendo un tipo con los ojos morados enloquecido pero, que podrían hacer ahí civiles siendo atacados por los golems, y en un momento L, quiso pelear contra el gran ojo, pero con una bola de fuego le quemó un brazo, pero le llegó a la ropa. Él le cayó y el ojo sin piedad sacó un rayo para acabarlo, pero de la nada fue cubrido por una interrupción de una de sus versiones, ya que uno quería atacarlo, el ojo y su versión se pelearon porque le llegó el rayo a él. La corrupción bajó y le dijo a él, Comillas, acabamos esto. Ok, la batalla empezó con zarpasos, él no quería morir descuartizado, entonces lo esquivaba, algunos se atravecaban y morían horriblemente, él soltaba espadazos. Hubo momentos que se cansaba pero sabía que morir no era una opción y dolería horriblemente, hasta que la corrupción lo pateó muy fuerte y salió volando, así que lucharon en una plaza, una pelea muy violenta para no morir él en su parte. Y la corrupción acabar lo que empezó gracias a los dos hermanos, hasta que en un momento él le cortó su torso pero no murió sino se convirtió en un gran monstruo con complejo de dinosaurio sin cola, ojos amarillos y cristales en su cuerpo, la corrupción rugió y empezó la gran batalla que sacudió la ciudad, él casi pierde su energía hasta que se acordó que tenía poderes y le lanzó una bola color amarillo, que la corrupción escribo fácilmente y llegó a una casa y causó un incendio. L seguía luchando viendo como el ojo construía algo en el centro de la ciudad como un gran castillo, pero era algo pequeño, la corrupción cansado de pelear y no ganarle y un zarpaso le llegó en el brazo de L, Uno y o que salía un poco de sangre un poco profundo, así que empezaron a pelear más brutal, L poco a poco. Se quedaba más cansado que veía borroso, Tantos movimientos saltar aguantar la caída, cubrirse con la espada, hasta que utilizó sus poderes para cortarlo se movió muy rápido y de la nada la corrupción usó sus cristales que lanzaban rayos la pelea estaba pareja, él se movía como un puma para rajarlo, pero su piel era un poco más dura que su espada de obsidiana, él vio eso y usó sus poderes para. Hacerla más fuerte, hasta que logró cortarle un brazo, hasta que salió una cuchilla de su ex brazo, la corrupción era un gran desgraciado aunque parezca malvado es como una profecía, de que la batalla del bien y el mal pase, los dos hermanos no querían pelear pero el rojo gracias a un matón quiso asesinar a su hermano, la pelea era de hermano a hermano. Capítulo 9, El Gran Final, Parte 1, La Batalla de él y su corrupción se alargó. Como los dos no terminaban de pelear el equipo que hubo para cuando comience el armagedón estaban luchando con lo que podían, el viejo amigo de L peleando contra golems y Miguel estando preparando equipo para pelear, armas y hachas, recordando algo que él le dijo era, el punto débil de los golems es el cristal de su pecho, destruir la libera a los caballeros medievales que también pueden ayudar, Miguel le dijo eso a los caballeros medievales y ayudan sabiendo que ellos estaban siendo poseídos, por los cristales de corrupción, mientras la pelea de L pelea la batalla empezó a hacer más una pelea de quien usa más su poder, y la pelea extendida por la ciudad, L casi es aplastado ya que algunos golems lo atacaron, hasta que uno de los dos tuviera que matar al otro, y no hacerse su amigo, ya que están destinados a pelear o hasta que llegue él, la corrupción se sentía cansado pero tiene que pelear hasta que uno de los dos gane, nadie se puede meter en la pelea de ellos por ser un destino en vez de una pelea común, él haciendo movimiento rápido logró cortarle un brazo y una pierna pero recibiendo un puñetazo que lo mando volando mientras. La corrupción tuvo que salir corriendo ya que lo empezaron a tirar cosas cuchillos, navajas hasta llegar a dispararle. En otro lugar el Ojo construye el Gran Castillo aunque más castillo parecía fábrica de cristales. Capítulo 9, El Gran Final, Parte 2, Los subterráneos. el equipo que hubo fue reducido a seis, algunos fueron heridos y otros asesinados, aplastados y desmembrados, Miguel y el viejo. Amigo de él, con el apodo Guest, idearon un plan en la calle. Pero se dieron cuenta que se movía una tapa de drenaje en la oscuridad, y salió una manos grises y algo con ojos amarillos, salieron con forma de duendes, Miguel y Guest se acercaron escondidos y vieron cómo sacaban cosas de la basura, Miguel les tiró una roca para ver cómo actuaban, pero los duendes actuaron saltando contra ellos, y... capturan a los dos, y Guest dice tenía que joderla, y fueron llevados adentro de la alcantarilla. Paso el rato llegaron al final de la alcantarilla y estaba muy hundido, los duendes saltaron sin dudarlo, abajo estaba con agua, de milagro no murieron Miguel y Guest, y los dejaron capturados atados en un árbol, el lugar parecía una aldea con no tanta luz, pero eran capaces de estar en el sol. Cultivaban era una mini humanidad pero de duendes, uno de ello se acercó y dijo algo en un idioma raro, pero se entendía un poco hasta que llegó un traductor de su comunidad, dijo, hola invasores, soy el líder de esta comunidad de duendes, ustedes quiénes son, dijo el traductor, entonces el líder dijo unas palabras de pregunta, y contestaron Miguel y Guest, somos gente de arriba, solo vimos que estos estaban sacando basura mientras pasaba él. Armagedón, los duendes se escondieron asustados, y el líder con su valentía y un esfuerzo dijo en español, ese tal Armageddon es un mito, sus escritos dicen que dos hermanos pelearían y uno de ellos se fusionaría con el gran ojo, para la batalla final, y dijo también, y si uno de ellos gana tendrá que gobernar o solo ser un solitario justiciero, Miguel y Guest se asombraron, y dijo Guest comillas buenos si y versión original sabieso eso porque no ayudas, el líder se asustó y dijo temblando, los que intenten pelear contra el gran ojo va a morir quemado y llevado al infierno, el hermano que ustedes llaman L, va a luchar con poderes amarillos va a tener que pelear una batalla contra el corrucgedon, una batalla con proporciones celestiales, pero podemos ayudarlos con equipo para pelear con los golems. Capítulo 10, los dos entes, capítulo final, L llama al herido de tanta pelea con su corrupción, Pudo retirarse después de que su corrupción se fue al castillo después que le aventaran cosas pesadas que no le hicieron tanto daño y sí quedó muy cansado, en la parte de la corrupción fue al castillo medio fabrica la corrupción vio como el ojo casi mata a la versión de él el gran ojo vio como huyo como un cobarde, y rápidamente se fusionó con él haciendo que se parezca un dragón pero más poderoso. Sus ojos empezaron a brillar y se convirtió en Corrugedon, y empezó a actualizar a los golems haciéndoles más grandes poniéndoles garras y defensa mayor, los ojos de los golems se pusieron amarillos brillantes, mientras él estaba curándose las heridas y vio una persona en su ventana diciéndole, Maldito. Asesino, nos mataste todo es tu culpa imbécil, él no comprendía, él estaba ayudando terminando el destino pero recuerdo cuántas personas murieron. Pero se dio cuenta algo raro el portal que llegaron todas sus versiones y el ojo estaba sacando un brillo, salió y fue donde se ubicaba el brillo era en el castillo, Y caminando rápido estaban encendiendo las sirenas de emergencia, L se acercaba con un gran dolor de estómago por la patada, cuando ya estaba cerca salió el corrugedón, figura de dragón y lo atacó con zarpasos, L actuó y lo esquivo y entró al castillo como si fuera un cuento de hadas, la batalla empezó y de la nada empezó a caer lava cerca de ellos, y empezó él sacó su espada y atacó entró al castillo pero fue sorprendido por golems renacidos casi lo aplastan, L intentó llegar al cristal de los golems pero eran más resistentes, entonces tenía que cortar sacar y poner la espada para llegar y lo logró, lo hizo lo mismo con cada uno de los golems renacidos, y de la nada entró en la corrugedon, atacándolo más rápido y eso se movía como una araña, y a veces volaba cuando quería alcanzarlo, atacaba como una bestia, un animal a veces él le tenía alucinaciones mientras combatía, los movimientos de corrugedon son impredecibles algunas veces atacaba propulsándose para llegar y hacia zaparsos y a veces tiraba rayos de los cristales. Él intentaba cortarlo pero era pateado y los zarpasos le llegaron al codo del pie, casi no podía hacer movimientos por el dolor, cada momento se cansaba como si se estuviera muriendo, se calla y el corazón palpitaba como si estuviera muy cansado, pero... Cada vez que se rendía algo decía... Comillas levantate esto no ha terminado, y seguía luchando luego recuerdo que esa señora o señor locuro cuando peleó por primera vez contra la corrupción, nunca pudo encontrarlo por estar entrenando y porque seguía un poco herido, y él intentando hacer un movimiento son o un sonido haciendo crack de su brazo, le dolía cada segundo hasta que sintió como si algo estuviera. Atravesándolo, vio como el brazo de la corrugedon lo atravesaba y se sentía débil no quería morir, y lo lanzaron se pegó en la cabeza y murió. Él apareció en un lugar hermoso lleno de vida lleno de árboles y vio al hermano de la leyenda, le dijo, lo hiciste bien, pero ahora no es tiempo de morir, solo vas a regresar con una condición, él le dijo, comillas cuál?". el hermano bueno dijo, si regresaras. Cuando termines tendrás que abandonar a todos tienes la opción de ser un gobernador, pero si quieres regresar de veras de ser alguien solitario para que nadie en quede herido o muerto, ¿aceptas? ¿O te dolera como si fuera un puñetazo en la cara y uno en el pie?, L. pensó y acepto. El cuerpo de L. estaba por ser comido por la corrugedón, pero los ojos se abrieron de L. y se tornaron de amarillo pero medio brillante la ropa se puso de color amarillo, y las heridas fueron curadas completamente el hoy o del pecho fue sanado, y la espada de L se hizo más poderosa, y la pelea fue más brutal cada uno con sus poderes, y la versión de L enloquecida, lo atacó para moverlo, pero de un puñetazo lo sacó a volar, la pelea siguió cada uno teniendo que usar su propio poder cada rayo de la corrugedonle. Llegaba a L pero se regeneraba rápidamente y le pegaba puñetazos L a la cara con su poder amarillo, Corrugedon está siendo herido pero eso no importaba tenían que pelear, y de la nada L le cortó el pie un brazo y luego la cabeza, L agarró la cabeza y lo venció, pero de la nada el cuerpo de la Corrugedon le pegó y la mano de L se quemó en la lava, pero L después de sacar su mano medio reditida se regeneró y L vio como la cabeza de la Corrugedon se encajaba y se convirtió en bestia, y el cuerpo regeneró en una araña, y la pelea fue reñida las manos del cuerpo se convertían en espadas para atacarlo, él se defendía hasta que hace un movimiento grande con el poder suyo y lo cortó cada parte de la y vio dentro del cuerpo los mismos cristales de los golems y lo quería cortarlo los rayos del cristal le llegaban al pecho pero no le importaba a él la cabeza lo quería morder, y logró cortarlo, y salió un líquido negro del cuerpo y él se cayó y el castillo estaba siendo destruido el viejo amigo de L. entró después de la pelea con las armas de los duendes y lo agarró y lo sacó de ahí, y le despertó un poco agotado y vio como su equipo logró ganarles a los golems, mientras Vio como un humo negro salía y se convertía en un nuevo corrugedón era el ojo intentando matarlo, pero alguien salió de la nada se metió en un golem renacido pero él no tenía ganas para oír chistes y le tiró su espada y destruyó el cristal, la corrupción salió pero no era para atacarlo era para abrazarlo y decirle gracias por terminar la pelea y luego apareció el segundo hermano y se fueron. Volando y brilló el cielo. Pero algo estaba pasando el ojo no quería morir entonces seguía ahí el cuerpo de la Corrugedon entró al cuerpo y lo reconstruyó con golems renacidos, pero no podía moverse y entonces descu